Hola, muy buenos días. Bienvenidos al sorteo 45-17 de Dorado Mañana para el jueves 11 de mayo. Nos acompaña las delegadas del Grupo Empresarial en Línea SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Más de 1.715 millones de pesos pueden ser tuyos jugando hoy el combo millonario de Paga Todo. Realiza tu apuesta y participa por este gran acumulado jugando Paga Millonario, Chance Millonario en Bogotá. Dinamarca, muy pendientes todos los apostadores, porque aquí ya tenemos el resultado ganador 7, 3 7, 1 verifiquemos el resultado 7, 3, 7 1, 73 71, ¿delegadas correcto el resultado? Es correcto Felicidades a los ganadores y juegue siempre chance legal y Paga Todo, Paga Todo para Todo, feliz día